Thank you. Que la galla la tenéis que dejar a curar Y si no, no la vaya a poder fumar No se va a quemar, lo vaya a intentar Y lo único que va a salir es ceniza Ya, yeah. no la vaya a poder fumar Y yo lo que ahora quiero fumar Y tú la cara te recién hermano, no es por achacar no la voy a poder fumar, y yo lo que ahora quiero fumar, y tú la cagaste recién, hermano, no es por achacar. Ya, ese dinero no quiso venderse, quiso hacer el rey. Esta gaña no está tratada de manera correcta, wey. Tú lo sabes desde dónde viene esta gaña. Vamos a ir a cobrar esta nuestra palabra. No te puedes vender esta gaña húmeda que nos va a vencer. Esta fiesta se va a acabar, no va a detonar. No va a funcionar si la ya está húmeda. el camino de ella aquí se va a retirar. Calla culia, está húmeda, por más que la quemo no la puedo fumar. Galla culia, está humeda, por más que la quemo no la puedo fumar. Para que fume tu ganja en Babilón Dale, autocultivo, resistencia Rastafari Camino Dilla 2018 Dualidad A los que no querían ver caer A los que no querían ver caer Ok, ahora tengo dinero Fama, poder, estoy en la cima Me jodeo a tu mujer y ella me los tira, los corté. Ahora que tenemos fama, este nivel de fama En que ves tanta sonrisa falsa. falsas te dice tener tu amistad y no es verdad Tú no lo has conocido nunca, ok Y los que te hubieran conocido cuando estaba ya a su nivel Te hubieran dado la espalda, no te hubieran ayudado nunca No te hubieran dado la mano se hubieran reído en tu cara, ok Ellos ahora dicen ser los que están cerca de ti, pero no es verdad, ok. Tienes que mirar la cara y decirle: Yo soy igual a ti, no soy superior a lo que no querían ver caer, a los que no querían ver caer, caer, caer. Se le dio vuelta la cosa, se le puso al revés Y ocurre que estos cínicos ahora caen al abismo Eterno, final, infinito, al infierno Yo lo invito en el eterno invierno Donde no pueden plantar la ganja Nosotros somos el hit de verano La gente vacila con nosotros en otoño Con chaleco, mmm, tomando mate Algún momento fuimos perros chicos en la población, no teníamos idea cómo funcionaba esta cuestión. Pero aprendimos del rasta, fumamos la ganja, frente vivo para valiosas enseñanzas y ahora no quieren ver caer, no quieren ver caer porque nos ven más arriba y con más poder se lo pierden entero, la buena onda del camino de ya no se compra con dinero y seguimos bailando y fumando y gozando. Aunque no quieran, ver Yo soy simpático, yo soy simpático Soy la mejor persona, soy empático Yo simplemente simpatizo Me miran a la cara, no me pueden criticar Porque saben que soy genial Yo soy simpático, no soy egocéntrico Yo simplemente soy autocrítico Y sé cómo lo soy, cómo soy Como es que soy por dentro Me conozco por completo el camino de ya me ha llevado tan lejos, pero nunca voy a olvidar mi origen humilde. Siempre trabajando, tirando para arriba, siempre alcargando un peldaño más para llegar más arriba. El camino de ya, no sé cuál es el destino al que me llevará, pero sé que es algo trascendental. Una epopeya que bueno, nunca va a terminar. El camino de ella es una historia infinita. El camino de ella es una epifanía. El camino de ella es una historia infinita. El camino de ella es una cosa muy linda. El camino de ella ya llegó a la deuda. Babilonia, Babilonia. Baby Babi Babi Babilonia, Babilonia, Babylonia, Babi Babilonia. Babylonia. cogollito de vida, tú eres la niña más linda, tú eres la que me inspira, tú cuando me miras, me haces que me derrita, tú eres un cogollito de vida. vida, vida, vida, vida, vida mía. Mírame, frente a frente, no mira la gente, mira mi mente, ¿dónde Y mira mi tercer ojo que solo se abre para ti yeah. Tú eres especial para mí yeah. Yeah. Tú eres mi cogollito de vida La que se realiza todas mis fantasías La que ilumina cada día Mi cogollito de vida Tú eres mi cogollito de vida La que se realiza todas mis fantasías La que ilumina cada día Mi cogollito de vida Tú eres mi codollito de vida y nada más Tú eres la que me inspira y me da más vida Y me hace levantar la mirada cada día Como una planta que crece cada vez más Tú la cultivas, tú la riegas Tú le entregas tu amor y ves cómo se desarrolla. Eso es la relación que tenemos tu vida, nena mía, orgullito de vida. Mi corazón hace pum pum, mi cerebro no suena. Mis instintos se mueven a una misma dirección: eres tú, nena. Contigo viajo. A las estrellas, cogollito de vida, cogollito de vida. Un cogollito de vida, cogollito de vida, cogollito de vida. Yo te doy mi vida, un cogollito de vida, cogollito de vida, cogollito de vida. La civilización va a tirar para arriba, con el fruto de nuestra familia Nos vamos a ser uno para siempre, ese ya que nos mira eternamente Somos los mejores rastas, que nos amamos de una manera vasta que es gigante es enorme nuestro amor porque tú eres como un cogollón. Vamos a una buena vida a plantar, vamos a una buena vida a plantar, vamos a una buena vida a plantar, vamos a una buena vida a plantar juntos todo tú y yo, yo y tu cogollito de mi vida. Yo mi de una Un de vida Me subo al Pegaso y me fumo un Poncazo El fantástico mundo de Harry Potter por JK Rowling Ok, aquí vamos, muy atento Yeah, yeah, yeah, yeah Fumemos un cuete y vamos a jugar Quidditch al patio Nos volamos con unos hechizos en el salón En la clase voy a hacer una poción para que no tomemos un copete mientras no comemos un bajo. Fumemos un perno bien grande Que saqué de la clase de botánica del bosque Prohibido en que plantamos ganja Con la germa, yo with Y el Ron Withley Y yo somos todos De la casa de Griff Indoors, en nuestro salón Tenemos gran indoors En donde plantamos caleta y Ahí pa fumarlo ni ahí con los despliferos, me los paseo en la punta del pico, ya los dejo full pop todo ya los dejo Raven, bonk, todo bien, nos fumamos un cuete? vamos a jugar Quidditch, con Hagrid vamos a fumar Weed, pongo el a pasando el bong a fumar todo, la de Cuidado que ahí viene Ganjalf con toda la ganja. Cuidado hay que esconderse, hay que fumarse, sable Viola, dale Germayo Weed, hazte la inteligente. Y busca una manera de sacarnos de esta situación. Oh, ¿qué ocurrió? Aparecimos, nos teletransportamos, viajamos en el tiempo. Pero ahora está de Blunt. Es el innombrable y nos va a matar. Pero nos vamos a fumar una escoba y nos vamos a escapar volando. Vos soy de Ganjalf, vos soy de Hustle Blunt. Y yo soy The Griff Indoor, ok, soy un león Me escuchaste, si sí, bien, mi amigo se llama Ron Como el Copete, pero su apellido es Whitsby Como la ganja, ah, es un truco de magia ¿Te sorprende? Bueno, ahora entiende que nosotros no somos duendes Tampoco somos gigantes como Hagrid Cheese Nuestro amigo el conserje, ¿Entendiste? Hey, no, yo soy Harry Potter Y aquí te traigo todas las lecciones de magia Oscura y blanca Hada, cadabra, está muerto, Harry Potter, dualidad La araña es una magia que te va a hacer Con un lenguardo un leviosa, tú te vayas a volar Demasiado fumé y estoy en Jaguar Estoy confundido, eso es un fantasma No sé dónde estoy, es una araña ante esa fotografía acaso se movió, no sé mi man Esto de la magia me trae para atrás Pero espero que me, se me pase la bola oh, yo, yo. Incluso los licantropos están fumando en el patio De guardes después celebrando de que ha muerto Voldemort, de que Harry Popper lo mató Lo intoxico con el humo de un hechizo que va al suelo lo se voló demasiado y se atrapó. Todo el tiempo nosotros estuvimos atrapándonos y no vimos que la solución estaba frente a nuestro ojo. Vamos a hacer que voz de se atrape. Un humo de una blanca que no se escape. Yeah. La ya filosofal, con esa lo vamos a derrotar. al año 1997, lugar, Londres, autor J. Rowling, se lanza la primera entrega de una trilogía que llegaría a ser uno de los mayores bestsellers de la historia, que tan solo nació de un diseño en una simple servilleta en una cafetería de Londres, ¿sabe de cuál hablo? Sí. Harry Potter, la saga legendaria sobre un joven mago que estudia en una escuela de magia, una historia sobre crecer y aprender, una historia que sigue marcando a jóvenes a través de las décadas y de las generaciones, y a través de los libros y también de la gran pantalla, emocionando a grandes y chicos, en principal antagonista y arco argumentales contra el malvado hechicero Voldemort. Oscar Curo que se especializa en la magia negra, fumarse un pito y transportarse al fantástico mundo de Harry Potter. Sí, aunque seas un niño, es una morada rasta. Tan solo una sátira junto a sus mejores amigos Ron Weasley y Hermione Granger. Grandes amigos, grandes aventuras, grandes enseñanzas. El caos. Esa pesadilla de nuevo. Voy a despertar. ¿Dónde está el control? Prendo la tele, pero... No quiero ver mi rostro. Mejor ver el ser. ¿Ah? ¿El ¿Camino de ya? Voy enseguida. V v v Prendo la T, le pongo el 13, ya estoy. Me veo a la cara, me encanto, me amo. La cámara me ama. Los flash, flash, flash. Por todos lados yo estoy ahí. Soy Iván Valenzuela, doy las noticia del país. Pensar que un presentador de la noticia mata a una persona a sangre fría. Nadie te creería si va a la policía. Te van a cagar de la risa en tu cara Amiga mía, así si te lo voy a plantear Soy Iván Valenzuela, mi poder es sobrenatural Soy Iván Valenzuela, el elegido, el ídolo El dios del sol, el principal, Aquí el objetivo Soy Iván Valenzuela, el cable a tierra Soy Iván Valenzuela, yo soy la vieja escuela soy la Soy soy Iván Valenzuela y te voy a aparecer por donde tú mires, yo ahí mi rostro tú lo vas a ver en cada cartel de esta carretera, en esta nueva era de la que yo te abro la puerta. Yo soy Iván Valenzuela, sé que el mundo es una esfera, yo miro la realidad, grado 360, yo soy empático con la señora. Con el viejo, con el niño, con los cabros, con todos ellos Y siempre a ellos los meto A mi, mi imaginario, a mi mente En mi editorial, el pueblo, en la gente Yo soy Iván Valenzuela El más humano, el más humilde Aunque salga en la tele yeah. Escrita, radial y televisiva La prensa siempre ha sido mi cosa para ser alto es que para amigos personales. Estoy en su casa los fines de semana. Estoy fumándome en medio paraguas desde 1960 en Rancagua. De ahí vengo, yo soy Valenzuela Chuchete. Soy Iván Valenzuela, cuántos papers, cuántos libros, cuántas series yo me he visto. Soy un periodista de rigor, un hombre noticioso, una persona notable. Tú sabes lo que yo pienso, es relevante. Profesionalismo y credibilidad. Soy Iván Valenzuela y te voy a matar. La zona de contacto de los 90, esto es una zona de guerra. sea dependiendo de la señal de lo que diga tu control solo quiero que me verso de la biblia si sí, ajá ¿Te imaginas yo matar a un rasta de verdad yo no hago esa wea no me gusta la sensación de matar yo jamás voy a matar a otro rastaman eso es algo que está mal esto no se trata de moral esto es existencial esto es la realidad un rastaman es tu hermano un rastaman es igual a ti Eres tú en el fondo, en el universo. Todos somos un hongo. Eres así nos vemos de lejos. Somos solo una semilla en un espejo. La barbarie tuvimos que superar para poder vivir. Es tu utopía rasta, hermano. Suelta esa arma. Utiliza tu fuerza de forma más sabia. Como regar esa planta. Que todo lo contrario va a matar a otro rasta. Esa no es la bola. Lo que queremos nosotros es ya de fumar Y a otro rata respetar Y ojalá no tener que matar No toma la vida de otro rata más. Es la regla principal, tú la tienes que respetar Oye, no la toma, no, no la tomas No tomas la vida de otro rata más. Es la regla principal, tú la tienes que respetar Tú la tienes que respetar oh, yeah. Yeah. No la toma, no toma la vida Es otro rastaman, es la regla principal Tú la tienes que respetar oh, yeah. No la toma, no, no la toma No la toma, no tome mi vida No la toma, no tome mi vida No la toma, no tome mi vida no mi vida rasta, no tomes mi vida rasta Que yo siempre tengo ganas de mover esta cintura Con la sangre en la vena Uy, oh, yeah, yeah. La sangre de mi cuerpo Que aún yo quiero bailar en mi vida rasta Tengo muchos amigos, muchas amigas Muchas parties, muchas pipas Tengo muchas tierras, mucha fiesta, mucha cosa linda En este pueblo con mi gente Siempre bailamos con los dientes No comemos muy rico bajo papi Ves la vida desaparecer del ojo de un rata El brillo se desvanece, el rato se apaga, en la sangre sobre el campo de batalla, la batalla arrastra. Si sí, cuando defendimos Etiopía de Babilonia, que matarnos quería. Si, sí, porque matar, matar es una wea sin sentido, está mal. Ya, se escucha, J cannabis, toma uno, ok? Ya, acabamos. Canja líquida, de dorado color, esa que te refresca cuando hace calor, esa que te sube a la cabeza, sí, ah, entendiste el acertijo, hablo de la cerveza, de la chela, de la birra, de la pizza, muchos la han llamado en muchas maneras, en muchos idiomas, pero solo hay una, esa es, de la cebada, que se envuelve, que se desenvuelve, que hace que se suelte tu lengua y que te pueda jodiar una peuca, esa chela, esa sagrada, esa que bajo el sol te agrada, esa que la bebe bien fresca, pero sin hielo, solo que la mete un rato al congelador, después sale y ponte bloqueador, porque hace mucho sol. Los rayos UV te penetran la piel y eso te da cáncer, tienes que cuidarte esa maldita enfermedad. Ja, pero creo que me estoy yendo un poco del principal tema, que es la chela. Es la ganja que cura, la ganja que sana, la ganja dorada, la ganja líquida, de dorado color la que tú tomas cuando hace calor, la ganja curridiza la ganja que se desliza. Cancha líquida Salgo de la pega con la media pera Darme una vuelta con una sed severa Y reviso mi reloj a las 420 Levanto mi vista y hay una botia al frente Y yo digo ok, es la gaña líquida que me va a reponer Después de un día arduo de trabajo en Babilón Es la gaña líquida que te entrega su frío cuando hace calor es la ganja dorada, la ganja apreciada, la ganja que siempre se mantiene presente. La ganja legal, la ganja dorada, la ganja que nadie puede negar. Es la ganja líquida, la que se desliza, la de dorado color yeah. A veces tiene otros colores, pero siempre te hace lo mismo, lo mismo efecto. Son efectos que para mí son perfectos. Huh. Yo lo siento, día y noche, no paro de sentir la ganja dorada, esa De dorado color, de perfecto sabor, sensacional Ideal para el clima, temporal, you know, bitch Estoy yo, bolacho, yo, oh. estoy ebrio Bolacho y ebrio, bolacho y ebrio soy bolacho, bolacho y ebrio, bolacho y ebrio, bolacho y ebrio Freaking. Give it up, give it up. Okay. Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla sácale otro pito pa' fumarla Fúmate un cuchito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácale otro pito pa' fumarla Sácate otro pito pa fumarla, fumate un pollito pa elevarla, guárdala un poquito pa curarla, sácale un poquito pa probarla, sácate otro pito pa fumarla, fumate un pollito pa elevarla. Eh. De un la. Hey. un poquito para probarla. otro oh, fumarla. un hey. un poquito curarla. un poquito okay. para pa pa probarla. Saca de otro pito para fumarla. de un Sacale un poquito para probarla, sacale otro pito para fumarla, fuma de un putito, guárdale un poquito para curarla, sacale un poquito para probarla, sacale otro pito para fumarla, fuma de un cuchito para lealla. está es la civilización y a cuenta Vivir en sociedad es una enfermedad Esta no es la historia que ya no venía a contar Tú tienes que escapar Tú tienes que salir de esta la ciudad No está hecha para ti Tú eres un monje del monte de tallona, que el dinero dicta la verdad Esa es la realidad de Babilonia Andate a pensar yo soy un rata en la gran ciudad, yo solo soy un rata en la gran ciudad, yo solo soy un rata yeah, yeah. en la gran ciudad, yo solo soy un rata en la gran ciudad, yo solo soy un rata en la gran ciudad, yo solo soy un rato en la gran ciudad. ¿Qué pasa en la gran ciudad? Porque solo soy un simple. Cien...